Residentes en el sector Ugamba de esta ciudad, donde el año pasado, tras el paso de los huracanes María e Irma, se produjo una repentina inundación, dicen sentirse temerosos tras el inicio de la temporada ciclónica. Asustado por el río, tú sabes, que se metió el año pasado. Bueno, nos sentimos, nos sentimos por un lado mal, porque cada vez que llueve...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 Vea la huelga que hicieron en estos días, que, que lo único que dejó fue dos de muertos. Eso es lo que dan la deuda. De, de... Bueno, yo lo único que puedo decir, que el gobierno no puede esperar. Que pase lo mismo que pasó. Son muchas las casas que tuvieron problemas. Se le fueron camas, trates, todo. Yo fui número uno. A mí se me fue los tratos, se me fue la cama, la casa. Y estoy viva porque Dios lo permitió. Pero yo espero... Que nuestro gobierno, porque no voy a hablar mal de él, porque yo soy de él, que no espere que, que haga otro fracaso como el ciclón María. Además pidieron inicio la reconstrucción del puente peatonal en la zona, el cual tras el paso de las fuertes aguas del río Jaya quedó prácticamente destruido.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 Porque ese puente se puede caer hasta cualquier niño y no se den nada, siempre dicen que van a arreglarlo nunca arreglan nada. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.